30 segundos, porque tenemos a Cornelio Hernández eh, okay. de Solidaridad para que nos explique las personas que se le ha perdido la tarjeta Solidaridad, qué pueden hacer para poder hacer uso de, de esos fondos que están ahí. Eh, buenos días, Cornelio. Sí, buenos días a ustedes por permitirnos este espacio para llegar a la familia progresando con Solidaridad. De entrada y sin perder tiempo, pasamos a informar lo siguiente. Con relación a la gente, los nuevos beneficiarios, a la gente que se incluyeron en el programa Quédate en Casa, que no han podido transar y que se le autorizó a transar con las cédulas en los establecimientos, hay algunos que han tenido alguna dificultad. Esto se debe a que cuando se les visitó y se hizo el levantamiento, las informaciones que proporcionaron no tienden a coincidir con lo que está en la Junta. Entonces, por información no adecuada, el programa valida, este programa funciona institucionalmente, no es un programa que funciona a lo que coja eh, bon, como decimos popularmente, no es un, un programa que todo tiene que ir acorde a como está establecido institucionalmente. es sucede? Que muchas veces la gente cuando van a los hogares a visitarlo, tratando de de hacer algún tipo de evasión, dan informaciones que después resultan ser que no están muy, muy, muy, muy completas. Okay. Esas personas son las que están teniendo problemas. Eh, también debo decirle que aquella gente que se le ha perdido la tarjeta, se autorizó que pueden transar con la cédula. O sea, okay. esa gente que ya viene en el, en el programa de, de tiempo, o sea, que ya está incluido. Si se le ha perdido la tarjeta, por las razones que sea, pueden transar con la con la cédula. Esperamos que no tengan inconveniente. Si a alguien se le ha perdido su tarjeta, puede reportarla. Nos Pueden llamar a nosotros o pueden llamar a lo, al número siguiente que voy a dar. 829-257-8161 para habilitarlo y que puedan transar. Repito, si algún beneficiario se le ha perdido la tarjeta por las razones que sean, que no la tenga, puede llamar a este número que estamos dando, 829-257-8161, al señor Álvaro Peña, que es el encargado regional de atenciones a los beneficiarios. Él se encargará de pasar la información para fines de habilitarlo y que puedan transar. Entonces muchas gracias, muchas gracias Cornelio. Muy bien excelente. Con... <risa> señores era obligado, señores era nos a patada de aquí. Nos vemos mañana. Bye bye. Pasen feliz resto del día. No salgan de su casa. No salgan por favor.